Vamos, chicos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, amigos! aquí. qué? ¡Aguárrate, morro! ¡No me la la casa de un matrimonio. Tenían una hija. La mataron y la tiraron a un pobre, por fin. Hay gente que cuenta que la hija... Ahí la tenéis en la foto. Yo la veo. Se pasea por el centro. Después lo compraron hicieron una sala de conciertos. Cuando estaba tocando este grupo, un grupo vallecano, ocurrió una desgracia. No se volvió a saber nada más de la ley. Hoy, pasados 30 años, abrimos el área para que lo veáis. ¿Estáis preparadas? Sí. ¿Estáis preparados? Sí! ¿Estáis preparados? sí. sí. Seguidme en todo momento, no rompáis el <ríe> Seguid mi voz. Como el grupo se puede enfadar. Cuando el grupo se maquillaba, tenían la maquilladora. La maquilladora era famosa porque decía que usaba sangre de verdad. Seguidme, por favor. extremo silencio vale por estos pasillos dicen que se oye a niños jugar en los baños dicen que esa noche entró gente pero que no se la vio salir al mar. Un hombre? Es un super de sangre, está súper rica. ¿O preferís una cabeza humana? Yo quiero uno. Yo quiero. Si no rompéis el grupo, no daréis de del concierto que fue anoche. Es la vía. Pues? Y ahora, si os mantenéis en silencio, la música se puede yo siempre, siempre la oigo. Siempre <tose> la oigo. niña se puede ver. Si queréis salir de la lep, debéis, debéis, decir su nombre tres veces y su nombre lo escriben esas letras. Por favor, si queréis salir.